Eh, soy Eugenio Davase, eh, de Varadero, eh, somos de la Escuela de Formación Profesional 401. Eh, venimos este, el cuarto año que venimos a ver la vidriera siempre con, nos encontramos, nos llevamos eh, grandes eh, conocimientos, grandes novedades eh, y la gente, o mis alumnos en especial, vienen todos con gusto porque realmente todos los años hemos visto una novedad eh, para nosotros eh, importante Quizás no lo apliquemos, pero sí eh, conocimiento y muchos detalles que sí que los aplicamos a nivel familiar.